con los medios alternativos es que eso no sucede ¿no? en otros países eh, la publicidad oficial está legislada y, por, y es un derecho que todos aquellos que quieren o que son periodistas o que tienen un medio de comunicación accedan a esta publicidad eh, así volverse al Estado o volverse a quien tengas que o critiques o, o saques notas en México no existe esa legislación, entonces en México eh, la publicidad oficial se dirige a quien decida, en este caso el gobierno federal o los gobiernos estatales, y eso es una manera de condicionar a los medios de comunicación para que sigan tengan dinero para trabajar, pero también que haya temas que no difundan o temas que no aborden. ¿no? Este... La adopción de criterios distintos para la sección de noticias, por ejemplo el contenido del mensaje, su audiencia, su audiencia es distinta, puede ser para jóvenes, para mujeres, poblaciones rurales, indígenas, niños, adultos... Lo que los medios tradicionales pues muchas veces no consideran. ¿no? Si ellos van a sacar algún tema para niños, bueno, va dirigido porque los niños son un, un área donde puedes explotar como negocio, y donde puedes venderles o puedes hacer que ellos consuman ¿no? las cosas que vas a publicitar en tu espacio. Los medios alternativos pues, van dirigidos más a tocar esos, esos eh, grupos porque precisamente... Eh, me parece también importante que para hablar de la importancia de los medios de comunicación independientes y alternativos, explicar un poco el contexto sociohistórico, aunque ahorita este Santiago desde España lo contó y abordó algunas cosas bien, bien interesantes. Eh, hay, hay una investigadora que se llama Consuelo Lemos, que hizo un, un trabajo que se llama Líneas de Investigación Preponderante sobre Comunicación Alternativa de los orígenes de la era, en la era, desde los orígenes a la era digital y bueno, ella platica y retoma que los medios alternativos tienen su origen desde... Eh, que para comprender los medios alternativos tendríamos que comprender un poco la historia en el momento que surge la guerra fría, eh, en, en 1947-1991 donde la polarización ideológica y política estaba claramente enfrentada entre estos dos bloques que ya conocemos nosotros y que precisamente pues una de las maneras en donde se estaban discutiendo y donde se mandaba la información pues era a partir de, las, de, las, de los medios de comunicación tradicionales o de los medios de comunicación que la mayoría de ellos eran eh, de los gobiernos ¿no? Este, y precisamente en ese momento es cuando surgen intentos por generar nuevos medios que rompan con ese bloqueo de información y que generen nueva información que critique a estos dos bandos, al ¿no? capitalismo y al socialismo eh, y es también uno de los momentos donde se dan más agresiones a la libertad de expresión donde hay muchos asesinatos a comunicadores y también donde hay muchos secuestros en toda esta época de los este, 50, 60 y 70 eh, en los años 50 también existieron estas teorías desarrollistas en donde especialmente en la teoría de la modernización eh, donde explicaba que que pues estaban los países del tercer mundo, los países subdesarrollados y que se tenían que insertar millones y millones de, de dólares o apoyar en las políticas a estos países para que llegaran a ocupar un lugar como los países desarrollados de Europa. ¿no? Y es precisamente en ese momento en donde comienzan a, a, se comienza a pensar... Espérame, Partiendo de una premisa que decía que la información genera desarrollo, mientras que la cultura local y tradicional es una barrera para alcanzar niveles similares a los de los países industrializados. Esa idea sigue pensándose hasta ahora, ¿no? O sea, lo tradicional y lo cultural no permite que haya desarrollo. Entonces, si a una comunidad quieres llevar prosperidad, tienes que poner una autopista y si el pueblo se opone a esa autopista, entonces se están poniendo al desarrollo se están oponiendo a, este, eh, a que su pueblo tenga el mejor nivel de vida entonces la, eh, las tradiciones o la cultura, en lugar de ayudar a que se desarrolle el pueblo lo que hace es bloquear ese desarrollo entonces desde ahí, bueno, todos los medios de comunicación eh, que manejan esta información pues, se basan este, en este contexto bueno, la, comunidad, la comunicación alternativa ha tomado una gran relevancia como proyecto social de resistencia y autonomía eh, en ese momento, en estos años y es cuando la creación de medios de comunicación son una vía de resistencia social y de transformadora los, los medios de comunicación alternativos en realidad ahorita, de los que estamos hablando los que existen, ya sean digitales ya sean impresos, ya sean por páginas de Facebook, bueno pues su origen viene desde, desde muchísimo antes no cuando eh, por ejemplo, Santiago hablaba de las radios mineras de Bolivia cuando tuvieron una un, un papel muy muy importante para luchar contra el, este, el régimen que estaba en ese momento entonces ahí ya existían medios de comunicación alternativos actualmente eh, a partir de las redes digitales y a partir del internet bueno, ha sido mucho más fácil y más barato más barato que hacer un medio de comunicación impreso de una televisión como tradicionalmente era Sí, información, eh, Santiago también lo comentaba, hay unos medios digitales que están ahorita posicionándose y quienes han podido o han encontrado esta manera de difundir y de cubrir y de, y de hacer un periodismo eh, profesional, un periodismo que llegue a más lugares. Eh, ahora que haces una página web como bueno, la que tenemos nosotros, bueno. Eh, nos, cuando vemos nuestro, por Google, cuando hacemos nuestro análisis, bueno, nos están leyendo en la India, nos están leyendo en Australia, nos leen en Alemania, este, los segundos lectores son Estados Unidos y Sudamérica. Nosotros nunca hubiéramos podido hacer un medio de comunicación que llegara a tantas personas o que llegara a esos lugares, ¿no? Y donde mandáramos eh, la información que estamos ahorita viviendo en México y que en dos segundos la conocieran en otro, en otro país. Bueno, pues esas son grandes ventajas para que las radios que antes eran de bocinas ahora se puedan transformar y puedan transmitir por internet, ¿no? O en lugar de gastarte miles de pesos para hacer un tiraje de un medio impreso, bueno, pues ahora mejor lo inviertes y con una cantidad muy, muy pequeña puedes hacer un medio digital en donde sin duda en la gente que trabaja en estos medios y los periodistas que trabajan en esos medios, pues tienen que trabajar y mejorar sus contenidos lo que pasa con los medios tradicionales es que muchas veces lo que menos les interesa son los contenidos ¿no? eh, por ejemplo en el caso de Televisa o Tele Azteca pues podrán tener miles de programas y de muchísimo dinero pero lo que menos analizan es el contenido de lo que están mandando eh, hay notas como también explicado ahorita Francisco que lo hacen las agencias, las retoman, las copian y todos los medios tienen la misma nota y tienen la misma información y es más ni siquiera la modificaron, ¿no? Es la misma nota que sacó Notimex. Y la copiaron y la publicaron todos los otros medios. Es válido, pero también un medio está comprometido y obligado a investigar más, a buscar más, a buscar más de lo que se dice, porque bueno, Notimex es un medio de comunicación que es pues, el gobierno federal, o sea, el gobierno federal lo, lo mantiene, ¿no? entonces, por la misma razón, la información que va a sacar solamente va a ser la información que, el, que en este caso el gobierno federal es el, el que le interesa. Este, ahora, en estos momentos, el periodismo tiene un compromiso... Yo llamo periodismo, los, los medios de comunicación alternativos donde entran medios vitales, donde entran radios comunitarias, donde entran radios por internet hay una radio por internet muy buena que se llama fm la han de conocer este, nosotros colaboramos también con ellos ahora es más fácil hacer estas alianzas de las cuales también platicaba este, Francisco en donde precisamente para... no porque muchos contra estos medios tradicionales, ni ¿no? tampoco porque quieras ocupar su lugar pero sí necesitas llegar a la información en donde no tienes la capacidad física ni económica como para viajar a Sinaloa o para viajar a San Cristóbal en dos segundos o en una hora o dos horas y poder cubrir lo que está sucediendo pero si sí tienes alianzas en donde en estos estados hay gente que te está mandando información que te está este, eh, enviando videos en cuestión de, de segundos y tú ya puedes difundir lo que está pasando ahí. Lo que a veces muchos medios tradicionales retoman. Me acuerdo que la primera, este, si, si estoy mal por corrijo porque hay gente ¿sabe? La primera entrevista que se le hizo a Migueles lo hizo un medio de comunicación independiente. Subversiones. ¿no? Subversiones. Y lo sacaron en todas partes. ¿no? O sea, todo lo noticiero, lo publicaron y lo usaron o Ajá. sí, ya después otros se acercaron y estuvieron ahí y lo sacaron ¿no? entonces esa es la ventaja de las, de las alianzas y esa es la manera en que puedes ir mejorando la información y puedes ir trabajando este, pero sin duda actualmente, cuando todos sabemos lo que está pasando con los medios de comunicación y con el periodismo, ya sea un periodismo tradicional o ya sea un periodismo independiente como lo es Radio 12 este, Radio 12 inició como animal político inició como somos el medio inició como otros medios de comunicación un proyecto de periodistas independiente que empezó a buscar maneras de financiar y que empezaron a hacer investigación que sirviera para la comunidad eh, información que sirviera para su sociedad en donde vivían, información que descubrieran eh, malos manejos desde la vinculación de los gobiernos con, con el narcotráfico y bueno, pues el resultado que, que da esto ha sido el asesinato de periodistas en este caso el de Javier que eh, lo asesinaron eh, precisamente por ser uno de los mejores escritores acerca de este tema y bueno, hay compañeros periodistas quienes también colaboran con medios independientes y que también para sobrevivir bueno le venden a medios eh, tradicionales o empresariales y por esa razón tienen que estar en lugares como estos otros compañeros, estos siete periodistas que estuvieron en, en Chilpancingo, recuerdan también, en donde en algún momento 100 eh, hombres los despojaron de su equipo. ¿no? Los que estamos aquí, que tenemos una cámara fotográfica, sabemos que para comprar una cámara fotográfica y comprar una computadora, pues cuánto tenemos que invertir. Bueno, precisamente eh, en unos días se va a hacer una subasta fotográfica de un compa que estudió fotografía conmigo que se llama Jair Cabrera donde él ha estado colaborando con La Jornada él empezó con una agencia que se llama Latitud Express de un fotógrafo de La Jornada que se llama Jesús Villaseca entonces después de mucho tiempo él logró comprar su equipo y precisamente en este lugar lo despojaron de ese equipo que aproximadamente costará como 250 mil pesos él colaboraba para la jornada, la jornada como no lo mandó, como era colaborador, pues no puede cubrir que le hayan robado su equipo. ¿no? Entonces ahora él está ayudado por periodistas de la jornada que están haciendo una venta de fotografías para juntar otra vez 250 mil pesos y poderte comprar una computadora, un equipo de, de, de lentes, un juego de lentes y, y tu, tu cámara. ¿no? Entonces... Bueno, pues eso es lo que se enfrenta eh, los medios alternativos, los medios independientes, eh, los medios libres, eh, comparado con los medios eh, tradicionales, quienes actualmente normalmente lo que están haciendo es contratar a periodistas freelance que les vendan material y que bueno pues se, se quitan de cualquier esta responsabilidad sobre la salud, sobre el trabajo. Bueno. Los medios independientes y los alternativos siempre van a existir, han tenido un papel fundamental en la historia, en Latinoamérica, en México. Actualmente está saliendo un boom de medios este, digitales que están haciendo un trabajo muy, muy bueno, tan bueno que pues, precisamente por eso están matando a los periodistas, porque están siendo ya una amenaza para difundir toda esta información pero sin duda los medios van a seguir funcionando y van a seguir este, aportando hacia las sociedades. Ahora lo único que nos resta es a todos los que nos gusta hacer comunicación, que nos gusta hacer medios, ya sea trabajemos para un medio independiente o para un medio tradicional, pues primero lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo, investigar, difundir, hacer un video, hacer fotografías, hacer un texto, hacer una nota informativa, pues de verdad, con las reglas del periodismo, y por otro lado pues también invitar a los otros o consumir también lo que hacen los medios independientes ¿no? hay un problema de egos entre medios muy cabrón que a veces que en lugar de ayudar a construir información lo que termina haciendo es dividiéndola y, y, y, y bloqueándose entre ellos ¿no? que si tienes acreditación, que si no tienes acreditación que si trabajas para un medio importante, que si tu cámara es de una marca, que si tu cámara es de otra marca eh, hace poco tuvimos una, una reunión en donde un grupo de medios están convocando medios y organizaciones están convocando para un debate sobre violencia eh, a la prensa donde están entrando medios de comunicación normalmente la mayoría son independientes o son alternativos pero también se ha abierto para que entren otros medios ¿no? lo está organizando un colectivo que se llama Horizontal, no sé si lo han visto en junio, el 14, 15 y 16 de junio van a haber unas mesas donde se debata donde se inviten a periodistas de cualquier medio de comunicación no va a haber ponentes, sino los ponentes van a ser todos los periodistas que se quieran sumar se pueden sumar los que quieran hay una página por internet donde se pueden registrar para participar en las mesas pero bueno, durante los que nos convocantes, durante toda esta discusión para armar este evento fue un compañero del Reforma que el primer punto que puso fue, este, pues primero hay que definir quién es periodista o quién es periodista. ¿no? Y a partir de eso, y a partir de eso, pues ya empezamos a discutir. Entonces volvemos otra vez a caer en el mismo rollo de siempre querer dividir, siempre hablar entre este grupo de periodistas o no periodistas, o de medios de comunicaciones alternativos, o como ellos se quieran identificar, pues este siempre hablar como del otro en lugar de hablar de uno solo de un grupo que está siendo agredido que está siendo este, limitado y que desde el hecho en que alguien no te mande su agenda ya está cortando tu derecho a la libertad de expresión ¿no? como lo que pasó a los compañeros de la jornada a quienes ya no se les manda la agenda de... Serena sí, no y no los dejan entrar no pero aparte desde hace mucho tiempo no les mandan la agenda bueno, intenté explicar un poco la importancia de los medios alternativos y bueno, actualmente pues, el trabajo que están haciendo muchos medios y también quisiera eh, volver otra vez a reafirmar que es como nuestra obligación y hacer entender a la sociedad, que también es su obligación pues defender, exigir mejor información defender a los medios de comunicación, defender a los periodistas exigir libertad de expresión y sobre todo eh, informarse a través de estos grupos, de estos, de estas ventanas que, que donde surge la información, ya sea eh, animal político, ya sea el universal, ya sea la jornada, y es más, ya sea hasta Televisa, pues, pero es, sí es súper importante que las sociedades entiendan que los medios de comunicación no son un negocio sino solo una herramienta para que aprendamos a informarnos, a leer la sociedad, a ser críticos, a tener herramientas para exigir muchas cosas que, que están faltando en este país. Entonces, bueno, ya con eso quisiera cerrar. Eh, igual vamos a estar aquí por cualquier cosa. Muchas gracias. Un aplauso.